Decía San Alfonso María de Ligorio: Para vivir bien todos los cristianos deben tener siempre delante de los ojos la eternidad. ¿O oh, cuán ordenada es la vida de los que viven sin apartar nunca la vista de la eternidad? Si el paraíso, el infierno y la eternidad fuesen puntos que admitiesen duda, aun en este caso deberíamos hacer todo lo posible para no ponernos en peligro de vernos condenados para siempre. Pero no, son cosas que no pueden dudarse puesto que son verdades que la fe divina nos enseña. Por otra parte, ¿en que vienen a terminar todas las fortunas o grandezas de este mundo? Solamente en un funeral, en una mortaja, en una triste sepultura. Dichoso aquel que consigue la vida eterna. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros.